La Kings League ha sido todo un éxito. Un éxito de marketing porque ha sido capaz de ponerse en boca de todos en apenas tres meses de su creación. Un éxito de sponsor porque muchas marcas se han unido al proyecto patrocinando todo lo que ha ocurrido en primer momento y muchas más se están uniendo a partir del éxito de esta primera temporada. Un éxito de expansión que tras la primera temporada comienza la temporada femenina y al mismo tiempo ya hay ligas eh, confirmadas en México, Brasil y en otros muchos países. Un eh, éxito desde el punto de vista de ser capaz de crear una estructura con unas 200 personas ya viviendo desde el proyecto desde hoy día y un éxito de caso emprendedor donde eh, han cambiado completamente las reglas de un negocio multimillonario como el del fútbol tradicional. Todo un éxito eh, el de Lexington League que merece la pena tener muy atento y seguir. ¿Y qué opináis vosotros?